Sí, chiquito Pero es un bagre de mar, amigo sí, claro. <risas> Invicto nunca, amigo Zapatero Este video se lo dedico a Facu eh, De acá de Berizzo, eh, La verdad que es un espectáculo de atención eh, Se servicio que tiene Y bueno, a veces se dan estas pecas. eh Vamos, ¿cuántos días son? Sí, ya, ya un poco más. El chino. que se nos descompuso hoy temprano pero bueno muy bien muy bueno muy bien muy bien muy bueno es un tiburón un escarandrum un escarandrum del ahí río de ¿no? bacón bueno ahí está seguimos seguimos No idea. Oh, bueno, bueno. Chino, baja los, chino, los Muy bien. Para ustedes, amigos. Gracias.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 A Lautaro, bueno un gusto conocerlos. Este, bueno, me decías que estás de guía de pesca, hiciste Chichis y barrancas, Arrancas, ¿la la Barranca, las dos. Las barrancas de Andrea Rup. Exacto. Una buena sí, temporada se dio acá en Chichis. Me decías sí, que ni dio... pasaste a las tablillas. No, ni pasé a las tablillas, la verdad que tuve la suerte de poder pescarlo acá toda la temporada. Así que bueno, ya para ir finalizando la temporada vamos a meter una tita sí. hermosa. Estamos terminando ya la temporada de pejerrey.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 Eh, justo lo detonó acá el viento sur fresco así que capaz que algún peje manatea y ¿no? sí, algún peje reí vamos a manatear si sí, bueno bueno vamos a pescar dale un gusto nos vemos agárrala mira qué linda pejita eh de costa carpita con qué carnaste? en la pasta no? sale sale bastante carpa no la peguimos hace un rato más Estamos en la carpa en media hora en media hora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 Buena mojarra, ¿sí? increíble, todavía en prácticamente noviembre estaron la mojarra, ¿eh? sí, moja se tiró la temporada. la mojarra. ¿no? Buenísima. Costado. Ah, ahí ¿Está Ah, pero sí, está echado. Ah, ahí está el esfuerzo. Y si no me dejan pescar, ¿qué quiere quedar? Le dije que era pescar de A ver, se van con el calete. Sí, claro, pique de peje. El primero. Vamos. Mire con la enredada.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 darle algo de gomas que disponemos, diferentes marcas, eh, diferentes modelos tenemos por ejemplo eran de la marca Ocio de la marca Zetaman, de la marca Camalesma, Monster, eh, Highlander bueno acá tenemos un poco de Badline, de Rani, eh, por allá alguna Javo alguna Don KB eh, bueno también hay frutitos de, de goma, ahora que se viene la, la temporada del Pacú diferentes formatos, algunos vienen con el suelo otros vienen sin el suelo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 o de aire comprimido. La clásica de Gamo, también muy buena pistola, también con un alza en color y el, el guión en fibra óptica. Esta también, quebramos, ¿sí? hasta abajo, colocamos el balín y disparamos. Tiene seguro. Acá, adelante la cola del disparador. Sí. Esta Colt 1911, que realmente es espectacular. Algo así de Umarex Bueno, acá tenés una Desert Eagle,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 Vendemos bueno adelante No, vivo con la carreta. <risa> ah, se pusieron de moda ahora. Ah, estos. Estos dos no están pasando el trapo, Pipi. Una ah, de... bigotona. Me da gualte, me da Walter, Me da guante, eh, sigo filmando. La seguidilla de peje, vamos. No viste, hoy nos viste Darío Guerrero de los. La...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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro Guión del Medio Chis Chis.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 Gaby, pescadazo, ¿eh? del pescador de mi papá, verá, verá, del pescador de mi chichi, hoy 31, ¿eh? 31 viture, mamá, el que nos protege el pipi el vivi. te ganaste de mano, te le paraste adelante, ¿eh? te le paraste adelante, que pescadito. ¡Papá! ¿Salió el bueno, Pipi! ¡Se lo pediste se Dios! ¡Dale! ¿Qué a ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? te ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? te ¿Qué? La tarucha. ¿Eh? ¿Completa la jornadita de hoy? Completa, con peje, tarucha y carpa. Peje, tarucha y carpa? ¡Ah! Oh. No, ¡No que no, creo me quiero matar. <risa>